En este video vamos a utilizar estas herramientas que les he prometido en el video anterior para poder este editar las notas MIDI. Por ejemplo, si seleccionamos estas notas MIDI y seleccionamos este botón llamado Rep, pondremos en reversa estas notas MIDI. Es decir, que este D3 lo va a poner al principio y todas las notas MIDI las pondrá en orden invertido. Al presionar este otro botón que se llama Imp invertimos en forma vertical entonces recapitulamos, al presionar red lo ponemos en reversa en forma horizontal y INV en forma vertical si queremos cambiar el tamaño de estas notas MIDI al doble simplemente vamos a presionar sobre este icono y observen que todas las notas MIDI cambian el tamaño al doble voy a dar Control Z para seleccionar todas las notas MIDI y vamos a hacer esto mismo y observen que las notas MIDI se han puesto en doble de valor. Control-Z para deshacer la última acción. Tenemos esta opción que se llama duplicar loop. Al darle clic a este botón, duplicaremos el loop que tengamos en estos momentos. Voy a borrar el segundo loop para ahora sí cambiar el tamaño al doble las notas MIDI que tengo seleccionadas. Y le vamos a dar clic a este icono. Y tengo las notas MIDI seleccionadas al doble del tamaño, es decir, a octavos. O puedo volver a tenerlas a la mitad, que es este otro icono. También tenemos este otro botón que se llama el modo legado. Lo que va a hacer es rellenar los espacios o los silencios que existen entre notas MIDI. Observen que rellena todos los espacios y de esta manera nosotros podemos cambiar rápidamente una melodía forma muy simple, reverseamos esta, invertimos por ejemplo esta invertimos y de una forma muy rápida hemos editado estas notas MIDI ya por último algo que no mencioné en el video anterior es que al tener seleccionadas todas las notas MIDI podemos cambiar la velocidad de todas las notas MIDI, observen que con la tecla ALT podemos cambiar el tamaño de estas notas MIDI o de un rango de notas que he seleccionado Observen qué fácil puedo cambiar las velocidades para darnos un poco más de dinámica a estas notas MIDI.